Salam, Cancolo Salam, el barrio pide libertad Ana flus un Salam force, Tots, Jules de la ma. Sobrevivimos como podemos a vuestros ataques, niños buscan un lugar donde pasar la tarde Somos portadores de la realidad, portadores del amor, del respeto y de la paz, man Quieren imponer el respeto con sus placas. Vosotros, pelotas de goma, nosotros, pancartas. Cartas donde dejo escritas estas sinfonías. Gritamos juntos, más poesía y menos policía. Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles. Decirle a los polis que no pierdan los papeles. Esto se ve en la tele yendo. Con los canales lo único que veo que nos tratan como animales yo espero que esto no pase otra vez casi siempre pasa algo en cada puto mes que es un mundo guarro y todo va al revés Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. el barrio pide libertad Salam. Salam. Salam. Jules de la mar Esta canción solo será aire y saliva Los derechos son fuertes y nadie los derriba La injusticia es una marca que nunca hace alivia Deja tu violencia, deja a tu fobia Veo la injusticia y me desvanezco Lucho oh por todos, mira mi esfuerzo Mira mi alma y la sangre que se derrama Derecho es lo que mi voz siempre exclama Estamos asustados, tememos por nuestras vidas Queremos encontrar la única salida La injusticia habita en los barrios más cercanos Yo sobrevivo aquí día a día con mis hermanos Yo Veo en las calles a través de los cristales Que la policía nos trata como animales Somos personas reales Aquí todos somos iguales Salam, cancoro salam El barrio pide libertad Ana Baritz Megla, Salem Esforz, de la Salem Salem el barrio pide Libertad, Ana Baritz Megla, Flux Salem Esforz, tots, Juz de la ma. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam. Salam.